miércoles 12 de agosto del año 2020, tal cual nosotros pues dijéramos al principio del programa que vamos a tener una vez más la agradable presencia de nuestro querido colaborador de hace mucho tiempo, de este espacio que hace un tiempecito, que le hemos tenido el placer de pues, hacer contacto con él, gracias a Dios que está con nosotros Bien, qué bueno. Así que saludamos una vez más al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, con nosotros vamos a tocar temas sumamente interesantes que nuestra población y el país esté. Doctor, gracias una vez más y qué bueno que estás con nosotros y bien. Yo feliz de estar con ustedes, esta vez por esta, esta vía de la comunicación a distancia. ¿Qué, qué bendición ha sido esta tecnología en medio de esta pandemia, ¿verdad? Así, en el... En el, en el en el, en, el, en el 1908 no había esto, ¿no? Había no, que mandar un papelito y, y un caballo para que lleve claro, la, la, la información. Yo, feliz de verlos a ustedes bien, esperando que ustedes y toda la audiencia que sigue el programa eh, to, toda esté en su casa tranquila y sana. Ojalá y pasemos esto pronto. Y, Eso sí. y, y, y dentro de un tiempo no sea más que un recuerdo. Que nos podamos sí. estar a tomarnos un café, a hacer la historia. ¿Tú te acuerdas cuando el coronavirus? <risa> que Dios lo oiga, esa es la intención de todos los dominicanos. Doctor, vamos a aprovechar la presencia virtual suya con nosotros para tocar temas de actualidad. Hay muchos temas interesantes, pero yo quisiera que iniciáramos este conversatorio, oír la opinión del doctor esto que se dio a conocer hace unos días de estas 270 aproximadamente 270 eh, nacionalidad otorgada por el presidente danilo medina producto de eso que fueron eh, afectados eh, por la sentencia 168-13 que en medio de esta situación pues mucha gente se sorprende y se da a conocer esta situación me gustaría oír la opinión del doctor Juan Miguel Castillo Pantalón, que ha sido siempre un eh, gran, eh, ha estado pendiente ante esta situación en el país con respecto a la nacionalidad y a la ley de naturalización. La opinión suya, doctor, con respecto a este El decreto eh, que se da a conocer en este fin de semana pasado, pero que tiene fecha de unas semanas anteriores, y que concede la nacionalidad a 750 ciudadanos haitianos. Eh, era era previsible que ese tipo de situaciones distorsionadas iban a producir, puesto que el Tribunal Constitucional no ha fallado en, de manera oportuna una acción en declaratoria de inconstitucionalidad que pusimos en, en su momento contra el reglamento de aplicación de esa ley de naturalización. Recordemos, para poner en contexto de lo que se habla, que la sentencia 168.13 termina de cerrar y convertir en, en un tema bizantino la disfunción acerca de lo que se entiende extranjero en tránsito, porque las sentencias del Tribunal Constitucional, que es una jurisdicción que fue creada en la modificación constitucional del año 2010, pone punto final... A cualquier discusión sobre el alcance jurídico de las disposiciones constitucionales, siendo sus dictámenes, este, sus sentencias obligatorias y de carácter vinculante. Por lo tanto, después que un tribunal constitucional dice más una palabra, ya eso no se pone bajo examen por ningún poder público. La autoridad no arrojó ninguna norma la seguridad permanente, de la gran y el la el gobierno de la el de la seguridad de la y la se hace la palabra permanente, transitorio y permanente en términos homónimos, eh, Actos de residencia permanente algo que estaba en la ley de inscripción y en la eh, y, y en... de inscripción existir... que a este la...? Barda, la teuto, y carro, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Doctor, doctor, estamos teniendo un problemita con el audio, vamos a ver si podemos ajustarlo, o acercarse un poquito más, a ver si... si no no es el audio, no perder... es el internet ¿Me ¿Está mejor? Sí, Me sí mejor. ahí sí, okay, sí adelante Usted les decía que la otra situación fáctica que acontecía es que en los últimos 30 años el sistema de registro de actos del Estado Civil que está a cargo de los oficiales del Estado Civil había sufrido este, me, me, me, muchas debilidades, eh, fundamentalmente en el personal humano designado para desempeñar esas, esas funciones. Eh, de manera que al, al entrar los criterios del clientelismo en la designación de oficiales del Estado Civil, pues había gente que llegaba ahí como parte de un favor o de una cuota política, sin saber que eso es muy delicado y que necesita cierto dominio técnico. Y estos autoridades Estado Civil, por eso, este, levantaban actas del Estado Civil con multiplicidad de errores. Desde escribir los nombres mal, por eso que tuve que hay gente que tiene... Hay gente que se llama Bolívar, con, con V. Dice sí, <risa> la B chica. Sí. Eh, apellido mal escrito, nombre mal escrito, bueno, pero también exigiendo los requisitos básicos a los declarantes para poder efectivamente levantar este estos actos del Estado Civil como son las partidas de nacimiento. Y la ley de actos de estado civil exige que todo declarante y los padres tienen que presentar sus cédulas. Muchos ciudadanos haitianos quedaban en el país, jornaleros temporeros, y, y, y sin otro documento que acreditara su existencia, más que un carnet del CEA, de Consuelo Natal del Azúcar. Estos haitianos a veces se sí, reproducían aquí, porque venían con sus esposas, sus compañeras de vida, en las sabras eh, cuando terminaban de ese... tiempo en los batey y en el tiempo haciendo pequeñas amores. Y ese es el origen de esa enorme comunidad de haitianos que se han, que se han desarrollado en una situación migratoria absolutamente irregular. Doctor, entonces, esa, esa acción... Eh, ese decreto que anunció Danilo Medina es correcto. Sí, no, no quiero que, que, que es importante este pequeño preámbulo para que la gente entienda de qué se trató. Entonces, cuando la, el Tribunal Constitucional dice no, no son dominicanos, aunque hayan nacido aquí, porque sus padres eh, no son no son residentes permanentes, y además, las actas de nacimiento de los hijos de esos haitianos nacidos aquí, el oficial del Estado Civil cometió el error de asentarlo porque debió de mandarlo para el consulado haitiano, pero también el consulado haitiano no le da respuesta, o el Estado haitiano no, no, le, no le satisface ni, ni mínimamente lo, de, lo más elemental de derechos fundamentales a su población, es que es una población indocumentada. Entonces tenemos una cantidad de esos haitianos que tenían actas de nacimiento mal asentadas. La sentencia 168 ratifica el derecho a la nacionalidad. Deben entregarse esas actas de nacimiento, pero no son dominicanos. Deben de pasar al libro de extranjería. Eso fue lo que hizo la sentencia 168 y le dijo a la Junta, haga un inventario. De eso fue que se trató. Entonces, hay una situación humana y yo quiero que los nacionalistas entiendan esto. Los dominicanos teníamos una situación humanitaria. Porque nosotros tenemos que ser justos si queremos ser felices, decía Juan Pablo Duarte. No son dominicanos pero tienen derechos fundamentales. El derecho a la identidad es un derecho fundamental. Sea usted haitiano, dominicano, americano, usted tiene derecho a un nombre Y a la nacionalidad que la legislación de su país le, le corresponda. No a los que le toca a la haitiana. Pero yo tenía esa situación de que la única documentación que tenía era expedida por un funcionario competente, incapaz, en términos de preparación, competente porque si es un oficial de Estado Civil que te, te, te recibe la declaración y no hay ninguna falsedad porque lo que presentaron son los carnes de CEA de los padres no hay, falsedad, hay un error de derecho pero no falsedad Entonces, esa gente salió de los libros de acta del estado civil y pasó al libro de extranjería y ciertamente el, el estado de origen de aquel de que resultan nacionales por derecho, la Constitución haitiana, dice que por Dios santo son haitianos. Esa gente se puede documentar fácilmente y, y había hecho toda una vida de expectativas y de realizaciones como dominicana. Eso es un problema humano. qué hacer con esta gente? La solución que el Estado dominicano le da es la, es la ley 169. Este decreto, es el cumplimiento de esa ley. Yo creo que no es de lo que se trata. Un problema jurídico, pero humano. Entonces, ¿qué es lo que dispuso la ley? La ley dispuso dos grupos, un grupo A y un grupo B. El primer grupo es el caso típico de Juliana de Guilherme. Eso los naturalizó por la ley. Es legal eso, la es ¿Por qué? Porque la Constitución reconoce tres mecanismos de adquisición de nacionalidad. Por Dios origen. el hijo de dominicanos es dominicano por tal la extranjera que alumbra el territorio dominicano y el de residencia permanente y el de la naturalización que es una nacionalidad artificial que concede la autoridad el de la República, cumpliendo con un procedimiento ordinario que se llama la ley, Dortm... una ley que viene de la Como la Constitución permite la concesión vamos a conseguencia... que una situación que fue con un inventario, una auditoría que se hizo, les dieron la nacionalidad. A él, no se con esos criterios, los mandaron para el libro de extranjería y le dijeron, bueno, a usted, vayan a la organización y una vez satisfecho los requerimientos de la ley, con, papeles, con la ley, un procedimiento que estaba en un reglamento de sí que está en la presentación de la Magni se hace esa se hizo el de la propia... eh, eh, está, estamos teniendo problemas, doctor, con el audio. Haga lo mismo que hizo hace un ratito, por favor, para no, que no perdamos nada de, de, de lo que usted no está compartiendo. Decía que el decreto que establece el instrumento de aplicación de la ley de naturalización, que es el decreto 250, es un decreto inconstitucional y que fue dejado por ante el Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional fue sometido a mu muchas presiones por parte del saliente presidente Medina para que no fallara eso y dejaron eso en una gaveta. eso está en una gaveta y un escritorio y no lo han fallado porque no hay, no hay ningún tipo de, de escapa, de escapatoria, de brecha, eh, para no declararlo inconstitucional. Entonces, mientras tanto, el Ministerio Interior siguió, siguió aplicando un procedimiento absolutamente contrario a la propia ley, absolutamente contrario a la Constitución, y llenó una serie de expedientes que terminaron quedando sobre el escritorio del presidente Medina. Y de manera irresponsable e ilegal, dicta este decreto apenas a semanas, a semanas, de entregar el poder. prácticamente un elemento primero de, de, de irresponsabilidad, de, de, de sensatez y de prudencia ya salió del gobierno prácticamente, que está dejando eso, como que hizo algo. Y le dio esa cosa, que lo, lo que debió hacer fue aplicar un procedimiento conforme con la ley. Y el una la que vincular con la presencia que interviene. que está cuál es el reglamento? la Constitución? Y todo lo que resulte de sus consecuencias. Doctor, doctor, entonces, este decreto ya emitido por, dado por el presidente de la República. Eh, posteriormente, ¿qué puede pasar ya finalmente con este tema? Mira o por efecto vinculante desde la sentencia que intervenga por la acción de incondicionalidad contra el procedimiento que está en el decreto 250-14 que, que es de, de hace seis años o por otra acción distinta, específica contra este último decreto ese esos, esos naturalizados posiblemente vean este, su, su reconocimiento como dominicano su, su, la atribución de la nacionalidad revocada es, es altamente probable. Bueno. Ok. Doctor, en otro habría, orden. había que un premio al amigo Flavio. <risa> y a Olivo, que es ahora como embajador, porque ellos son los padres, porque hay que reconocer a la paternidad que hace ese tipo de, de chapucería. <risa> Una chapucería. <risa> y Luis, Pero yo, doctor, intencionada. Intencionada, Porque a ellos se les advirtió. Se les advirtió. Nosotros le dijimos, no hagan eso así, que lo van a hacer mal. Yo no estoy en contra de la ley 169. pero las cosas hay que hacerlas bien. Okay. Doctor, en otro orden. El próximo domingo, 16 de agosto, se instalará el nuevo gobierno que será presidido por Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Las expectativas, desde su punto de vista, eh, que se han creado. Su opinión, doctor, con respecto a esto. Bueno, las expectativas son altas para todo porque cuando la, más de la mitad del pueblo eligen nuevas autoridades es porque hay expectativas altas de un cambio radical en la dirección en que se está conduciendo, ha estado conduciendo en, el, en la gestión saliente la cosa pública. Es decir, las expectativas son altas lo que a uno le preocupa es las condiciones en las que este nuevo gobernante, que es un hombre joven, un hombre que viene del sector privado, Luis Abinader nunca ha sido funcionario público, hijo de un gran hombre, el doctor José Rafael Abinader, de origen libanés, su, su familia emigró del Líbano, se asentó como mucha, muchos otros libaneses, eh, sirios, palestinos, y, y han enriquecido tremendamente la dominicanidad. El doctor José Rafael Abinader era, un, fue y sigue siendo un orgullo para la comunidad en la cual se asentó, de la cual eh, cosechó el respeto, fue senador, fue ministro de finanzas, educador, empresario. Entonces, bueno, de una persona con ese coronario familiar, obviamente uno tiene buenas expectativas también. Obviamente, eso no garantiza nada, pero porque muchos gobernadores surgen con buenas expectativas y lo hacen malísimo. Que salen por la puerta de atrás de la historia, incluso con una situación vergonzosa, porque no, no, no, no entregar formalmente, como resulta de estilo, da, da la sensación de que huye con cobardía, que no tiene la interés suficiente para sentarse a escuchar. Doctora, tú te atribuye si tuviera alguna, si tuviera alguna justificación ¿Qué? No hay o la justificación del cual podría ser para eh, hacer ese tipo de acción? O sea, de no asistir a... ¿No será la actuación de un niño mimado haciendo benvito? Esa es la impresión generalizada. Es decir, cuando se dice... No, que es por las condiciones del, de la pandemia. Ese señor estuvo haciendo inauguraciones ayer. A... Ayer, atre, entre en tres regiones diferentes ayer. Entonces, ahí, ahí no hay pandemia. Ahí no hay pandemia. Si pasó una inauguración y relaciones públicas, no hay pandemia. Pero para entregar un acto tan solemne como este, porque también envía una mala señal. Porque él no fue, él no fue el candidato. Es decir, él no tiene. El candidato no fue otro. Exactamente. El candidato no fue otro. Bueno, Entonces yo no, no, no veo por qué tampoco tiene él que, que sentirse no, mal. Hay, yo creo que no hay la más mínima justificación, doctor, para, para que Castillo Medina haga eso. La impresión que va a sentir de mucha gente es que actúa con cobardía, con mezquindad. Va a salir por la puerta de atrás. Doctor, hay una pregunta, y un tema que ya, no, que ya, que ya sé ya lo tenía por ahí que no se puede quedar. Doctor, la figura del Procurador General de la República es un reto para el próximo gobierno de Luis Abinader y el PRM. Mira, ese es uno de los peores cargos que tiene el, el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque el Procurador General de la República es un ente con una doble o triple función de la cual eh, carece absolutamente de control efectivo. El programa de la República encabeza el, el Ministerio Público, pero solamente puede designar una parte de sus adjuntos. Es decir, él llega ahí y, y apenas puede colocar pidiendo al Presidente de la República que designe unos pocos adjuntos Doctor, eh, le voy a... Eh, disculpa la interrupción, mire, aparte de esa, ese comentario que usted está haciendo, se han barajado múltiples nombres, sí. ¿verdad?, De que, del que pudiera ser el próximo procurador y o procuradora de la República, y yo voy a pedirle su opinión, aprovechar su presencia, pero le voy a pedir que lo hagamos después de esta breve pausa que sí. vamos haciendo. Ever eh, vamos a la pausa y al regreso vamos a seguir escuchando al doctor eh, Castillo Pantaleón y oír su opinión con respecto quién entiende el doctor Castillo Pantaleón que debe ser el próximo procurador y o procuradora de la República Dominicana. Vamos a la pausa en breve estaremos en regreso.